todas las malas ideas que podía llegar a tener, se me ocurrió venir a grabar un día de tormenta con un viento de la puta madre sin el filtro para viento. Eh. Hola. <ríe> Ay Dios, qué vergonzoso. Mi nombre es Tomás Orueta, tengo 18 años y grabo con una Canon 700D, una cámara que salió en 2013 y estamos a un tercio de 2019. Y me sigue pareciendo una cámara perfecta. Más viento. Más viento. Va a haber una tormenta. Yeah. Me sigue pareciendo una cámara perfecta para los bajos estándares que puede ofrecernos Canon. Canon, una vez fue el rey de las cámaras cuando en 2008 sacó la Canon 5D Mark II con la posibilidad de grabar a 1080p a 24 fps en full frame. La gente se volvió loca, loca. De verdad, todos la querían, todos la amaban porque era una calidad súper cinemática, full frame. Y desde ese día... Hasta 2017, supongamos, la gente no tuvo un gran upgrade. Hoy en día toda la gente que usa Canon sigue grabando 1080p porque hoy en día se volvieron débiles. Y la gente ya está harta, la gente se cambia a Sony, la gente se cambia a Lumix. Pero yo estoy bastante contento y realmente espero que con este video pueda hacerte entender por qué no deberías cambiar tu equipo. Estoy cambiando de escenarios porque de repente se me vinieron un montón de ideas a mi cabeza mientras volví a mi casa y decidí sentarme y grabarlas así que van a haber muchos cortes a tomas demasiado diferentes sin ninguna transición, sin cortes ni nada porque me place hacerlo así Ok, supongo que está bien, decidí tomar iniciativa, ponerlo atrás de la planta y así no va a haber viento, eso espero Hoy en día estamos convencidos de que tenemos que cambiar nuestro equipo cada dos o tres años porque las cosas se ponen viejas, pero... no es así realmente. Las compañías necesitan dinero para sustentarse y necesitan que nosotros compremos productos que no son necesarios. Es decir, es entendible, es un negocio, es un mercado que tiene que mantenerse para así darnos nuevas cosas que quizá no año tras año, pero en un ciclo de varios años de distancia sí empiezan a valer la pena. El punto es que vale la pena para nosotros. Yo antes de tener esta Canon 700D tuve una Nikon de 3400. Y hay un bote pasando muy despacio haciendo ruido. De verdad que antes, antes no entendía por qué los bloggers se quejaban tanto de esto. Ahora lo comprendo perfectamente. Voy a mostrárselos. No hay... Va ah, botecito, va ah, botecito, va ah, botecito. Retomando lo que estaba, las compañías de cámaras son eso, son una compañía, una empresa, un mercado Tienen que sustentarse año a año para así producir estas maquinitas que nos permiten hacer cosas impresionantes O cosas totalmente patéticas como este video El punto es que porque existan nuevos productos no significa que lo que ya tengas deja de ser bueno Hay que pensar que 10 años atrás... Cuando solo estaban la Canon 5D Mark II o quizá la Canon T2i, sí, no recuerdo cuándo salió Eso era el estándar y era lo mejor que había Y la gente producía con esas cosas porque un día fueron lo mejor que hubo Lo mismo quizás la Canon 700D, no lo creo porque la T3i es igual de buena Pero un día eso fue el estándar Y porque el día de mañana lo que vos tengas deje de ser lo mejor, no quita que sea bueno Además, si estamos constantemente cambiando de equipo, nunca aprendemos a manejarlo en su totalidad. Yo, antes de tener esta Canon 700D, tuve un Nikon D3400. Su video era mejor, su calidad de imagen era mejor, sus fotografías eran mejores, porque su sensor era mejor. Pero no aprendí a usarla en su totalidad, entonces cambié a esta Canon, creyendo que Canon simplemente era mejor. Y cuando me topé con que tenía un producto peor, realmente en vez de quejarme y volver a cambiar, dije no, voy a quedarme con esto. Y voy a aprender a mejorarlo, a mejorar a mí, a mejorar mis habilidades Con esta cámara que quizá no es tan buena Y terminé teniendo mejores resultados Seguramente si hoy tuviera la Nikon, también con este conocimiento que tengo Podría dar mejores resultados Y es eso, eso es algo muy, muy, muy importante Tenemos que aprender a usar nuestro equipo Antes de decir, necesito algo nuevo Porque de verdad, cuando una escena está mal iluminada, está mal iluminada y no hay ISO que pueda salvarla. Da igual tener una 7S2 si no sabes iluminar una escena. Da igual tener el Dual Pixel F si no podés mover el foco. Yo ahora mismo estoy grabando en foco manual y no tengo problema. Eso creo, creo que estoy en foco. No puedo verlo, pero no me importa porque no es tan importante. Hay que aprender que las cosas a veces no son tan importantes. Lo importante es lo que hagamos con esas cosas. Tenemos que mejorar para nosotros y por nosotros. No mejorar las cosas que compremos porque son aquellas cosas que hacemos también las que nos representan a nosotros no el equipo que tengamos porque si nos sacan este equipo dejamos de ser lo que somos pero con cualquier equipo pudiendo hacer lo que hacemos siempre vamos a ser nosotros y no hablo de nosotros como personas hablo de nosotros como creativos hablo de nosotros como director de fotografía como músico, como fotógrafo, como youtuber como dibujante de cómics, como lo que desees unos chicos pasaron en bici y me puse súper nervioso, dios, ansiedad social. Es decir, por supuesto que yo también quisiera tener una Sony A7III o una Nikon Z6, pero ¿para qué? Realmente todavía no estoy en un punto en el que estoy trabajando en producciones profesionales No necesito ese gran equipo, no tengo las tarjetas para almacenar tantos archivos Archivos tan pesados, digo Tenemos que aprender a ser felices con aquello que tengamos Y aprender a dominarlo y a mejorarlo y a mejorar nosotros mismos con aquellas cosas Porque si no podemos pasarnos la vida entera comprando y comprando, pero... Nunca vamos a sentirnos llenos con nosotros mismos Porque nunca mejoramos como personas Solo mejoramos como consumidores. Yo viví una vida entera engañado de que las cosas podían solucionarse comprando más cosas. Pero las cosas no se solucionan comprando, se solucionan haciendo. Tomando responsabilidad por aquellas cosas. Porque no vamos a ser mejores filmmakers o mejores artistas o mejores lo que sea teniendo más. Vamos a ser más siendo más. Mejorando nuestras habilidades individuales. Nuestro entendimiento del medio. Una lancha. ¡Qué odio! Hay muchos ruidos, mucho ruido ambiental, además tengo una suma H1, no tengo un micrófono direccional. Entonces es como que está captando todo, todo el tiempo, puta madre. Tampoco voy a pedirte que te hagas minimalista, ni que tires todas tus cosas, ni que vendas lo que ya tengas y compres cosas de mierda, no hagas lo que yo hice, pero en serio replanteate el valor de las cosas que tenés y las cosas que podés hacer. Primero vienen nuestras habilidades como persona y después las habilidades que puede proveer un equipo. Porque claro, quizás yo no puedo hacer slow motion, pero estar adaptado a un medio creativo sí me puede ayudar a solucionar la carencia de eso. ¿No se pueden hacer una idea la vergüenza que es tirarse al piso y después darte cuenta que la gente te estaba mirando? <risa> ¡Ay, Dios! No quiero alarmar a nadie, pero ¡por Dios! Esa paloma tiene manchas. Mientras venía caminando, tuve una última idea que tenía que compartir, pero no encontraba un lugar sin viento, así que me encontré con todas estas plantas. Ay, mira una flor. Ya estaba cortada. Un pequeño detalle que olvidé mencionar es que las cámaras viejas de Canon, viejas, tienen Magic Lantern, y es lo máximo. Así que aguanten las viejas cámaras de Canon. Estamos gobernados por una idea de que... La tecnología es obsoleta y se desgasta muy rápido, pero no pasa esto con las cámaras, todo lo contrario, duran muchísimo tiempo más de lo esperado. Un celular tiene un promedio de vida de 1 a 3 años. Las cámaras duran una década. Fácil. Pueden durar más si las cuidásemos. No las cuidamos nunca. Además, la tecnología en lo que respecta a video, avanza de una forma, pero el público no está tan interesado en ello. Es decir, hoy en día... ¡Ay, mucho viento! Tengo que esperar a que se pase el viento. Hoy en día la resolución estándar es 4K. Sin embargo, la gente no se fija en eso. A la gente le da igual si es 4K o si es 1080p, o qué resolución usemos, o qué frame rate. Les da igual en qué resolución sea, en qué sensor sea, en qué cámara sea da totalmente igual el único propósito es construir la historia o mostrar aquello que tenemos en mente, que queremos demostrar al mundo no importa con qué lo hagamos porque es fácil no querer hacer algo y decir, no tengo el micrófono para hacerlo, no tengo la cámara para hacerlo, no tengo la iluminación para hacerlo, no tengo el presupuesto para hacerlo, y son mentiras. Casi siempre son mentiras. Es decir, por supuesto que hay ciertos bloqueos lógicos en lo que respecta a un equipo. Yo no puedo hacer un video sin una cámara, pero yo tampoco necesito la mejor cámara para hacer un video tan sencillo como este. Como es sentarme frente a la cámara en un trípode barato y ponerme a hablar en el medio de... Una ciudad, es así de sencillo. Imagino que se debe notar mucho, pero este es mi primer video. Y tengo una ansiedad por la gente que pasa, es impresionante. Está saliendo el sol, pero no me importa porque aun cuando está nublado tengo siempre todo el cielo sobreexpuesto, es totalmente, es totalmente inútil. Así que la próxima vez que digas mi cámara no es lo suficientemente buena, inténtalo. Aunque vaya a fracasar y tu cámara de verdad no sea lo suficientemente buena, inténtalo. Porque nunca sabemos cuál es el límite, ni de nuestro equipo, ni de nosotros mismos como creativos para poder hacer algo. Y eso es genial. Eso es espectacular. Espero que les haya gustado este primer video. Realmente es un poco extraño salir con una idea así de la nada. Pero era algo que quería comentar. Estos videos son bastante improvisados, no llevan un guión encima. Solo vengo a un lugar, pongo la cámara y hablo enfrente de ella. Y ya está. Seguramente los siguientes videos sean mejores tengan un maldito guión, esperemos y tengan mejores valores de producción por ahora va a ser esto pero estoy bastante feliz de hacerlo me llena mucho por dentro Mi nombre es Tomás Urueta y nos vemos en el próximo video Antes de terminar este video voy a dejar un pequeño reel que hice con solo escenas grabadas con la Canon 700D son pequeños clips para que vean que no es la imagen más detallada ni la más sharp pero tiene una magia se ve cinemático, y eso es lo que más aprecio de una cámara. Que pueda crear ese look místico que a mí tanto me gusta. Y eso no lo consigue ningún pixel.